Bueno Señores, Yo muy mérito, interesante. Señores, esas noticias, esas informaciones. Debiéramos de... Cuánta violencia bueno, eh? Buenos días de nuevo a la gente que bueno. se suma ayer, Jan, que sí, acaba bien. de llegar. Buenos días, eh. días a todos los que Vino, vino con el cuchillo en la boca. No, hoy vino peor acusando no, cosas. No. No. No. Como dice, sin prueba. Sí. Ah, sí. Sí. Vivo, sí. Como el dice sin sí. prueba". prueba. No, porque tú tampoco prueba, tienes pruebas de lo que tú dices. No, es muy buena hablar de pruebas. Yo sí tengo pruebas de lo que tú No puedes sustentar eso. Podemos discutirlo fuera del programa, porque eso no es un tema para acá Ay. y pero pero el, el, yo tengo prueba y la voy a, te voy a utilizar a ti mismo Ay, para pues, probarte lo que te cuando tengo ustedes fin. quieran hoy oh, yo traje muchas pruebas atención a la gente que a la gente que nos está viendo aquí ayer llamó un politólogo de la UAS que habló mentira y Daniel lo voy a demostrar Castro, en el Díaz. día de hoy, porque habló mentira. Como yo no estaba, y entonces como, en como aquí, eh, eh, uno tiene que venir, y buenos días a la gente, uno tiene que venir, como cuando tú vas a un juicio, tiene que traer toda la prueba y tenerla ahí. El politólogo que llamó aquí ayer, ¿cómo se llama Freddy, Freddy Ángel Castro? Castro Díaz. Habló mentira. ¿De qué? Habló mentira. Dijo que Leonel no había depositado eh, el, la, la demanda pa, eh, para invalidar las elecciones. Porque la Junta Central Electoral no había proclamado a los ganadores. Y Fulvio, que está aquí, que parece que no es del PRM, parece que no manejan información, sabe que el, el pasado sábado fueron proclamados todos los candidatos. ¿Y qué hizo Leonel Ayer? Pero se hizo la proclama. Pero ¿cómo va a ser que un la politólogo... Sí, la proclama formal. Yo la tengo aquí. Sí. Y se la mandé a producción de este ayer Amante. para que la presentemos. Mira. ¿Por qué no podemos, eh, señores? Miren, nosotros no podemos venir socializa aquí. Socializa y busca son... el, el background de Freddy, porque... Ajá. Y, ¿Y si es no, eso lo que espérate, estamos discutiendo. No, espérate. Es que estoy, sí, estoy casi yo, seguro que Freddy Ángel no te va a dar un dato si no lo tiene él en su. No, lugar. pero yo mandé ahí, lo tiene en el corte, muchachos. No tiene los cosa, cortes que yo mandé ya, ayer. Lo que pasa es que él es parte no, pero, pero pero pero ese momentito. Ya, ya, ya, es que ya. aunque él sea lo que sea, ayer dijo aquí, y yo tengo los cortes que lo mandé para, para discutirlo vamos, hoy. Vamos a meterlo al guión. Este, vamos a meterlo al guión. Vamos a dejar el tema de Francis. Ah, van a salir corriendo. Si tú manejas, tú manejas eso. En tu a tema. A la gente Adelante. que lo espere eso. Don Francis. Hablamos con la verdad? Artículo 48. Mire, todo se ha hecho conforme o de espalda a lo que dice la ley. Y por ello yo digo que hay parte en el origen de cómo pasaron las cosas. Ya estamos en un momento en el cual se han hecho acusaciones precisas y se han dado datos precisos. En el día de ayer se sumó las declaraciones de participación ciudadana a este proceso y prácticamente le pone como que le tira el pelo que faltaba. Porque Digo esto y empiezo como incongruente trayendo datos. Artículo 48, escrutinio y procesamiento de los resultados. En todo caso, la misma ley como el reglamento establece, corresponde a la Junta Central, las juntas, las juntas electorales y las organizaciones políticas a participar en el escrutinio de los votos emitidos. Y estamos hablando que este proceso ha sido más que cuestionado ayer, cumplía, se cumplía una fase más por una institución como Participación Ciudadana, que prácticamente deja claro de que el pasado proceso, cuestionado por demás, fue un fiasco. Yo advertí en días pasados que los adversarios del, del expresidente Leonel Fernández estaban tomando el tema como juego y que la sociedad no podía ya en esta etapa, en hoy, que hoy es jueves, seguirlo viendo como un simple pataleo, como juego, y como un proyecto de un individuo que no acepta una decisión. Todo lo que ha sucedido se suma para reducir más la calidad y la confianza en muchos de nosotros, por parte de la Junta, cuando la Junta y su presidente se sientan en una rueda de prensa, no en una posición de mandato oficial, sino como los miembros defendiéndose de lo que decía, aunque no mencionara el nombre, pero sabíamos todo, que los reproches y la cuerda la tienen con Lionel la Junta. La Junta, en su forma, en cómo Castaño Guzmán, su presidente, se expresó, porque lo que debiera de estar dando contesta a los procedimientos que se le han ido sometiendo por parte de quienes se sienten afectados. No hacerlo fuera del análisis concreto de cada uno de esos documentos que contienen sus pareceres. Y que ellos tienen la responsabilidad en un debido proceso y con la madurez y sobre todo con el interés de que actúen conforme a lo que es el mandato de ley. No obviando sus propias reglas, su propio procedimiento y entrando en un dimidirete a lo público como árbitro que no le corresponde ni le, le compete a denigrar, a relajar con las acciones que está llevando Leonel Fernández ante esa entidad que ayer la propia participación ciudadana inició sus palabras advirtiendo de que no es posible desconocer y mucho menos en ese ámbito en el que ha llevado a Leonel Fernández sus intereses. Tener una respuesta personalista, muy particular del presidente, porque está en cuerda con Lionel, que en sus acciones, en todo caso, deja entrever las dudas sobre cómo él ha dirigido y cómo la Junta y todo ha permitido. ¿Tú crees, ¿Esa es la gran diferencia. Dime. ¿Tú crees que el manejo entonces que, que ha tenido la junta, eh, vamos a decir, poco en institucional? En la respuesta, porque eh, ni si siquiera respuesta. están entrando en materia de lo que se le, se le ha sometido. Sí, poco institucional, sino ya como de manera eh, directa, directa, asumiendo no puede, algunas no regularizar a un candidato. Algunos referimientos que ha hecho, entonces a través de ese razonamiento que haces le quita vamos a decir credibilidad en el sentido de lo que se podría estar no hay, no investigando hay, no hay, no hay por conseguir la junta ahora ya sí lo, claro porque hay más que suficiente muestra de que no han no han tenido la, la, la, la, la pericia ni ni ni ni, hay, se han, ni se han ni se han resguardado sobre su propia que responsabilidad son político, que son políticos en ejercicio hay un mecanismo legal claro que, sí. que permita cambiar la junta en este momento mira Me si pregunto es por, yo, si yo, es yo. por la, la norma Mm -hmm. lo que correspondería es mm -hmm. que ellos en su posición y enrostramiento que le han hecho renuncien. Pero no van a renunciar. Entonces, entonces este renuncia. no, entonces, ¿Te a ir a ir a pues fíjate, lo que quiero es dejar claro que ayer y me dan la razón cuando yo advertía, dejémonos de estar relajando con los procesos porque esos son derechos que le asisten. ayer la junta, la, la participación ciudadana. No. Inició su eh, alocución. O su, ¿A dónde? ¿A dónde? Él lo hizo en su sede. En una rueda de prensa. No Pero es una buena opinión. ¿Por qué? Porque ha tenido más de 14 años. En los proximidades también. Más de... Había interpretado mal los datos que ella dio. Tú nada más estás viendo una sola parte. Bueno, no, no. Porque lo que quiero Pero es. Yo lo esa parte, no lo dije. No me interesa. Desautorizó a Leonel Fernández. Al uso que estaba dando. Pero a la vez le reconoce. De participación pero a la entonces, vez le reconoce. Entonces dile dos cosas juntas, no ven a coger una sola parte. No, no, porque a mí no me no está en discusión, porque eso debe de. ¿No te de, interesa entonces la parte que no te conviene para fines de Lionel? Y nada más te conviene para la Ahora yo te voy a preguntar: ¿en qué ayuda y edifica, en mi comentario, la parte. De desmentir, porque para mí no tu, está en discusión lo que se dijo no debiera ser edificar a la ciudadanía no. con, lo, con, lo, con la información completa. Bueno, ¿verdad? pero tú, tú estás dudando de que yo o tú crees que yo estoy manipulando. Sí. ¿En qué? Porque tú no, no, Porque diciendo diciendo yo estoy entrando. Fue, tú no estás diciendo cuál es el contenido. Lo que pasa es que a ti te ha pasado, que tú estás ahí y no estás escuchando el contenido íntegro de participación ciudadana. Cuando usted, usted habla mira, diciendo que Leonel Fernández había hecho un mal uso del informe que dio Participación Ciudadana Punto. y tú solamente estás citando ahora la parte como hacen los abogados maliciosos el artículo dice tal y tal cosa y no cita la otra parte, cita lo entero. Ok. Para que le dé una él información. Era, información la lo que pasa es que claro. tú estás ahí sentado y haces no, un acto de, de irrespeto no a tu compañero, que tú no le has puesto no, atención. No eres tú, eres es de tú. Es hombre, Es un acto hablando. de irrespeto, que el hecho ah, claro. que estamos aquí y opina entonces en un entramado, en una parte donde él hace un entramado, dudando de que... Ya hizo un entramado. Sí, bueno. claro. En un discurso de cierre que no corresponde. Aló, buenos días. Mira. <ríe> <ríe> una llamadita, eh, buenos días. días. Buenos días. Óyeme, bendición para mí, Francis. Saludos claro. para ustedes. Francis, no discuta con Sócrates, que Sócrates siempre ha estado predispuesto contra ti. Okay. Así que no le haga caso a ti Está, <ríe> Está bien. No, contra... contigo. Predispuesto Mira. Entonces... ¿Y eso que tiene la camisa de la fuerza. De la fuerza. Mira. Mira. En ese sentido, lo que he querido señalar es la descalificación que viene de parte de la junta, sin la haber, la mamá gallina, sí, sin, estaba... ver, sin <ríe> haber, que sin haber estudiado qué se le está sometiendo. Y se suma al mismo discurso de Palacio y de las alitas cortas que procura desvirtuar, que en todo proceso existe también un procedimiento de acciones cuando usted se siente afectado y debe ser el ejercicio y es el que quiero resaltar más que los detalles de reproche que se le hagan al, al accionante pero el accionante tendrá su momento la junta va a ah, hacer... tiene que hacerlo pero y que, para que, que sale que, que tú te quejes, entonces. de que salió de forma personal todos reunidos como si se estuviera dando. ¿O pues si estaban todos Estaban actuando como institución Francia. Ahí es el error, porque no estaban dados como reunión, porque usted tiene a, eh, acceso cuando ellos están reunidos. Sí, sí, ellos pueden salir reunidos para dar informaciones públicas. Es, claro que esas sí. declaraciones es públicas fueron claro, a título personal. Claro, no, no, no, no. Si, si salieron toditos en grupo. Lo no, que no, le quedó, lo fue, lo que la que le quedó mal fue la parte media burlesca, ¿no? Media sí, burlesca. Entonces ¿verdad? ahí. Donde el pueblo Pero tiene hay que una estar ventaja vigilante. con esto, Francis, es que ya sí. la Junta ha perdido la condición jurisdiccional. Estoy de acuerdo. Ya eso, de alguna manera, aún la actitud de la Junta, tú sabes que ella no va a tomar ninguna decisión sobre las acciones que está llevando. No, el debe Oler, eximirse. tendrá, tendrá no, que hacerlo no el Tribunal Superior. Porque Entonces, ya no ya tiene ninguna no Entonces, Entonces, es Entonces, en todo esto lo que quiero es hablarle al pueblo, pese a las dudas que siembra Sócrates con sus palabras porque no es mi intención manipular, es que no se debe burlar los procesos y los derechos que cada ciudadano tiene en la República Dominicana, porque aquí se ve como una afrenta o como un choque cuando alguien osa, pero Amado te acaba de explicar que la Junta ya no tiene... No estoy hablando de vida, ya de la Junta, pasé no a otra... No hay ninguna no. bula. entonces bueno, quiere que se está burlando? No, no ¿Por qué hablando claro para poder, para que podamos tener una conversación? No voy a permitir mira, que me... Mira, no, mira. no, no, espera tu momento, a mí no me mande a parar ahora Mira A la producción, Nuestro porque me común. está haciendo alusión Oye. Y tú no me vas a hacer discurso de cierre Oye. Dejándome a medias Ay, cuando yo no he concluido mi, prom, ah. mi tema Nuestro amigo Armando Polanco dice No junten no a Francia, Sócrates Póngalo entonces, entonces <risa> sí. cuando esto sucede, Sócrates, amables televidentes, es que yo estoy defendiendo de que haya una vez en la vida del pueblo dominicano un ejercicio pleno de los derechos y facultades que tiene cada que ciudadano. Que nunca se lo dio a nadie. No era él de la Junta. Él no era y de la Junta. Nadie. Falso, falso, lo que falso, hizo falso. Falso. Durante su presencia. Falso. Demuéstrame cuando pudo, que haya una constitución. Cuando, cuando agarró no la Suprema Corte de, de Justicia, era, y la cogió no para no él. Cuando agarró el Ministerio Público, no la cogió para él. Y cuando monopolizó todas las acciones. Y hoy ciudadano. él está cosechando los frutos de eh, eso que se le bró, voy a pedir a su es presidencia, eso que controle es lo que pasa. a mi compañero que a... Eh, eh, tiene... a mí no me pueden controlar. Bueno, pues con a mí tampoco, porque vamos, no a, ¿Vamos tú a la pausa, vamos a la pausa. que tener respeto. Soy Oye, tú tienes cualquier... que tener respeto. Vamos a la pausa, con... cuando, problema problema cuando tuyo, regresemos. El problema no, tuyo, seguimos. es cuya que nos traicen es una falta. Cuando regresemos. Bueno, pero tú déjame concluir, Eso no es una falta de respeto.